Hola, en LibreTE existe una opción que permite al equipo de soporte de la aplicación, en este caso de la aplicación oficial en LibreTE.cl, poder acceder a las cuentas de la empresa para prestar soporte. Ya, O sea, por ejemplo, supongamos que tienen algún problema y quieren que nosotros podamos revisar qué es lo que está pasando o ver algún documento que emitieron o algún estado, etcétera, Cualquier cosa que tenga que ver con su empresa... Para poder ingresar, necesitamos que habiliten una opción que se llama soporte. ¿Ya? Sin esa opción, el equipo de soporte de LibreTE no puede ingresar a sus empresas. ¿Ya? Entonces, es súper importante que sepan cómo habilitar y cómo deshabilitar esta opción. Ya que una vez que el soporte fue prestado, nosotros no necesitamos seguir teniendo acceso a la empresa. Y de hecho se aconseja que lo deshabiliten. O sea, en el fondo, solamente habiliten el soporte mientras sea prestado. Después, eh, pueden deshabilitarlo tranquilamente. Entonces, para habilitar el soporte simplemente debe ir a modificar la empresa y en la última pestaña, en la pestaña general aquí está la opción de soporte, entonces en este caso el soporte está deshabilitado Eso significa que el equipo de soporte libre TV no puede trabajar en este caso con SASCO SPA y si quisiéramos permitir el soporte lo único que tenemos que hacer es cambiarlo así y guardar los cambios y recuerden una vez que el equipo de soporte ya prestado el soporte y ya le resolvió el problema o la duda que ustedes tengan recuerden siempre volverlo a desactivar y eso es todo, así de simple nos pueden permitir o nos pueden quitar el acceso a su empresa que esté muy bien